Bueno, me llamo Carlos Tecer, todos me llaman Charlie, soy neuropsicoeducador. Eso tiene que ver con lo que son las neurociencias, pero aplicadas al desarrollo humano. Hay muchísimos conocimientos de las neurociencias y de otras ciencias duras que son muy interesantes, pero lo que nos pasa a la gente que capaz que no estamos tan metidos en el mundo de la ciencia, que tiene un lenguaje más complejo, como que no sabemos cómo llevarlas al día a día, cómo aplicarlas lo que hacemos los neuropsicoeducadores es tomamos todos esos conocimientos y los traducimos a un idioma entendible por todos y que les sirva para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para mejorar tu calidad de vida, para, en definitiva, desarrollarte plenamente como ser humano. Y el taller de ayer era justamente de eso. ¿eh? Fue orientado a, eh, en realidad, público en general, pero específicamente vinieron eh, educadores, gente del área de mediación y de comunicación, también vino personal administrativo de la facultad, porque en realidad esto sirve para todo el mundo. Si vos entendés cómo funciona tu cerebro eh, y entendés qué le está pasando en el cerebro de otros, eh, te resulta más fácil después empatizar, eh, interactuar y modelar conductas que uno a veces no está muy contento con las cosas que, que hace todos los días y no sabe muy bien cómo cambiar. Mira, la expectativa siempre es la misma, eh, solamente crear como un, una intriga, como un despertar un poquito en una conciencia, que la gente se vaya con eh, su parte humana más llena y esta sensación de que ah, yo puedo gestionar los cambios dentro mío, no tengo que esperar a que el entorno eh, esté armado de una determinada manera para que yo pueda cambiar también, como devolverle, empoderar a las personas para que se sientan capaces de eh, gestionar su mundo emocional y gestionar sus propias conductas y su propia personalidad, direccionarlas a donde ellos quisieran.